Bueno, vamos a iniciar el proceso de pintura en esta cabina de tecnología Norson, tenemos acá una probeta, estamos observando el trabajo de los filtros de cartucho, lo que se escucha al fondo es el Jet Pulse, que es un pulso de aire de alta presión que hace que el filtro, eh, digamos que limpio los poros que están a nivel interno y que esté siempre limpio, cuando esté colmatando tapando ese filtro, ese pulso de aire, que es un pulso explosivo, y está por dentro de los filtros, hace que ellos se limpien, que expulsen el polvo que está adherido a las paredes, lo expulsen hacia afuera y de esta, de esta forma el filtro vuelve a quedar limpio. Piso en acero inoxidable, vemos ahí las, las los temas de... esos tubos son los aspiradores de dos para dos equipos de pintura Norson. Y para también generar el hecho improvisado a través de una válvula. pinta en operación, lista para, para... Bueno, hemos terminado de poner las probetas, eh, ya están pintadas, todas son metálicas, hay galvanizado, hay col roll y hay una lámina HR que estaba supremamente oxidada, vamos a hacer una prueba con ella, pero también acá en escena vamos a empezar a manejar madera. Hay tecnologías y el equipo norso nos permite a través de unos corrientes muy bajas.